Los sonidos del español. U. U. Con U se escribe uña. Uña. Con U se escribe unicornio. Unicornio. Con U se escribe universo. Universo. Con U se escribe Uvas. Uvas. Con U se escribe Uno. Uno. Con U se escribe Urano. Urano. Con U se escribe Urgencia. Urgencia. U. Música, Música, Muro, Muro, Agua, Agua, Fuego, Fuego, Plumas, Plumas, Luna, Luna, Mujeres, mujeres. Puma. Puma. Muñeca. Muñeca. Bus. Bus. Uno. Uno. Suma. Suma. Uvas. Uvas azul, azul, cubos, cubos, jaula, jaula, culebra, culebra, julio, julio, huesos, huesos, un rubí, un rubí,